Había una vez un grupo de inmortales que se dedicaban a hacer masacres en pro de la paz mundial, como los indestructibles pero sin botox. Todos los integrantes de este peculiar grupo se regeneran a la Wolverine cuando son heridos. La causa de esto es desconocida hasta por ellos mismos. Básicamente se enteraron hasta que un buen día les ensartaron una espada y sobrevivieron como si nada. Un día, el grupo comienza a tener una crisis existencial debido a que a pesar de llevar varios siglos matándose a tiros, literalmente, para hacer un mundo mejor, el mundo por su parte parece estar yéndose cada vez más a la mierda, por lo que empiezan a creer que todas estas misiones en las que mueren una y otra vez no les está llevando a ningún lado. A esto se le suma que en la actualidad les es más complicado realizar misiones y ocultar su identidad e inmortalidad al mismo tiempo, pues uno de los grandes temores de este equipo es ser capturados vivos. Esto se debe a que siglos atrás una integrante del grupo también inmortal fue capturada y acusada de brujería, como no la pudieron matar ni en la hoguera ni en la horca, la encerraron en un sarcófago y la lanzaron al mar. Desde entonces se encuentran en las profundidades ahogándose una y otra vez, un sufrimiento constante del cual no puede escapar debido a su inmortalidad. El grupo es liderado por Andy, que además es la más vieja de todos. No se sabe muy bien en qué siglo nació, porque siempre que le preguntan su edad, dice «Ay, no me acuerdo, no me acuerdo». Los demás integrantes, Nicky, Joe y Booker, nacieron del siglo XV en adelante. El grupo se fue formando a través de los siglos, pero no se encontraron por casualidad. Resulta que cada vez que un nuevo inmortal aparece en el mundo, el grupo empieza a tener pesadillas con él, las cuales no paran hasta que se conocen. Un día, todos empiezan a soñar con una soldado estadounidense llamada Niel, la cual en una misión de reconocimiento en Afganistán, la atacan haciéndole un corte profundo en el cuello, del cual se regenera sin un rasguño. Tras este evento, sus superiores marines intentan enviarla forzadamente a un laboratorio militar. Antes de que se la lleven, Andy llega y la rescata a la fuerza. Después de una misión que resultó ser una emboscada, los chicos descubren que al parecer alguien tenía la intención de comprobar su inmortalidad y posiblemente capturarlos. Esto deja de ser una hipótesis cuando otro comando armado los toma por sorpresa y secuestran a Joe y a Nikki. Así que para rescatarlos, Andy y los restantes van tras un exagente de la CIA que presuntamente es el culpable de todo esto. Pero poco antes de llegar, Neil les dice, um, no quiero. Así que se va, pero en buenos términos. Posteriormente Andy y Booker irrumpen en la casa del exagente de la CIA, solo para descubrir que Booker es un traidor que conspiró junto con el exagente para atrapar a todos los inmortales. Sucede que todo esto es orquestado por Mark Zuckerberg de una empresa farmacéutica el cual tiene la intención de estudiar a los inmortales para diseñar un fármaco que permite la regeneración celular y, claro, ganar un montón de feria. Y e Booker apoyó todo este plan porque está harto de vivir y cree que estos mismos estudios también pueden ayudar a anular su inmortalidad. Sin embargo, ya en la farmacéutica, a todos los torturan por igual cual animal del laboratorio. Lo peor es que bien se van a quedar ahí varias décadas hasta que descubran el secreto de su inmortalidad, muriendo una y otra vez hasta que por fin consigan replicar la inmortalidad en el laboratorio. Por fortuna, ni el cambio de opinión ni regresa al equipo. Y cuando se entera de que todos están capturados en el laboratorio, se lanza para rescatarlos. Cuando los desata, piensan: hay que matar al orejón, ese o nos va a seguir persiguiendo. Así que todos, incluido Booker, se dan a la tarea de matar a toda la milicia privada de la empresa para poder llegar con el CEO de la farmacéutica. Y bueno, cuando lo corralan, lo matan de una manera innecesariamente escandalosa. Después de todos estos eventos, el grupo discute qué acciones tomarán contra Booker por su traición. Toman la decisión de que le van a hacer la ley del hielo 100 años. Solo pasado este tiempo le van a permitir volver al grupo. Por otra parte, gracias a la investigación que había hecho el exagente de la CIA, los chicos descubren que los descendientes de aquellas personas que habían salvado a través de los siglos en sus diferentes misiones, fueron pieza clave en distintos eventos históricos que mejoraron al mundo, y como el ex agente de la CIA al final resultó ser buena gente, el grupo lo contrata como su representante, por lo que ahora será el encargado de conseguir misiones para los chicos y proteger sus identidades. Mientras tanto Booker, borracho en algún lugar de Francia, se sorprende al encontrarse con Quinn, que se trata de la inmortal que había sido lanzada en un sarcófago al mar.